¿Qué pasa, con ¡Compitruenas! Bienvenidos una vez más a Pokémon Let's Go, Loke Y bienvenidos, chicos, a este pedazo de serie. En el día de ayer, chicos, capturamos un Pokémon más que clave. Capturamos a nuestro Bulbasur que tiene mega evolución y que nos dieron la mega piedra. O sea, es que el capítulo de ayer salió a pedir de boca, chicos. O sea, salió perfectísimo. La única parte más, os voy a enseñar a Charlie, a este, a este gran Bulbasur tipo agua-hielo, pero mirad los ataques que tiene, ¿vale? Tiene unos ataques verdaderamente malos, así que ahora mismo vamos a intentar, primero, evolucionarle y también enseñarle MTs, que ya he estado mirando, a ver qué MTs podía aprender, por si acaso eh, podía aprender alguna interesante. Y la realidad es que no. La única, la única interesante que puede aprender, y os lo voy a enseñar ahora mismo, es Terremoto, ¿vale? Terremoto está bien, también podía aprender Hueso Merang, me parece. Lo voy a enseñar que está por aquí, estuche de MTs, me pongo los cascos, chicos. Fijaos, no puede aprender casi nada, ¿vale? O sea, pero puto nada. Hueso Merang y Terremoto, sí, pero... Es un Pokémon de ataque especial, ¿vale? Además de que tiene el ataque físico bajado. Enseñarle Terremoto es interesante porque mirad, mirad, ¿qué es esto? O sea, ¿qué es esto? ¿Qué son los ataques de tipo normal? ¿Alguien me lo explica por qué? ¿Por qué? ¿Qué obsesión? No entiendo nada. Así que nada, voy a quitar Venganza, que es basura. Le enseñamos Terremoto. Y lo que voy a hacer ahora es levelearle... A ver si puedo aprender algo mejor por, por nivel, no sé, algo, algo, algo mágico, algún superpoder tienes que tener, señor Charlie. Ahí está, subimos a nivel 39, va a evolucionar, primero vamos a evolucionarlo y después que aprende ataque, vale, aprende corpulencia. ¿Esto qué era? Esto ¿Sube el ataque especial? No, el físico y la defensa, ojo. Vale, bueno, no está mal, eh. Me voy a quitar ataque furia Que es, o sea Ataque furia me traen ganas de vomitar Cuando lo leo directamente No sé si queréis peor Si ataque furia O yo qué sé mmm, Salpicadura, hermanos Ahí está Aprende corpulencia Y evoluciona Eso es, vale Evolucionamos a Ibisur Evolucionamos a Venusur Y por favor que aprenda algún ataque bueno O sea, solo pido No sé mmm, No sé, algo bueno, hermano Algo bueno, compañero Ahí está ese Venus Ese Ibisur Ibisur Mira, me conformo con Rayo Burbuja. Fíjate lo que te digo. Que es por Stab y es especial. Me, me valdría con eso, fíjate. Vale, otro nivel evoluciona a Venosa. Venosa. Que, por cierto, vamos a estrenar la Mega Evolución hoy. Lo saben en Kuala Lumpur. <ríe> o sea, eso, eso es un hecho. No quiero perder mucho tiempo con esto porque eh, tenemos un gimnasio por delante. Hoy es día de gimnasio. Hoy es día de Giovanni, ¿vale? Que poco se habla de esto. Pero Giovanni nos puede abrir el ojete que, además... Los tiene a nivel 50 y 57 o 58, ya no sé ni a qué nivel. Pero mira, estoy acojonado, fíjate lo que te digo. Ahí está, Venusaur, Venusa, poderoso. Es tipo hielo-agua, ok. Ah, hablando de los tipos, la mega, la mega de Venusur, no tiene por qué ser, eh, agua-hielo, ¿vale? Esto es importante porque, eh. De cara al momento en el que mega evolucionas quiero aprender golpe de cabeza, no me lo puedo creer ¿Qué le pasa a este Pokémon con los ataques de tipo normal? ¿Alguien me lo explica? Golpe cabeza, tío A ver, es mejor que atadura, desde luego Quitamos atadura Golpe cabeza ¿Por qué? ¿Por qué me haces esto, Charlie, hermano? A ver Aprende en el, 50 en el 45 En el 48 y en el 51 Nos quedan tres ataques, ¿vale? Algo bueno Algo bueno tiene que caer algo bueno tiene que caer. Sustituto. A ver, sustituto. ¿Qué es mejor? Puño, mareo o golpe, cabeza. Sustituto es interesante para combinar con corpulencia. Pero no te creas que me gusta mucho. Fijaos el ataque que tiene. Eh, voy a quitar... ¿Qué es mejor, retroceder o confundir? Creo que es mejor retroceder. Voy a quitar puño, mareo además creo que tenemos la MT Puño Mareo, o sea que fíjate, fíjate qué problemón. Ahí está, prendió el sustituto. Venga, va, va, en el 48. Toca ahora. Es ahora, chicos. Es ahora. Se viene el ataque fuerte, ¿eh? Se viene el ataque fuerte está a nivel 48, vamos. ¿Algo bueno? ¿Es una broma? ¿Es una broma? Insultante, Charlie. Charlie, insultante. Madre mía, Charlie, porque tienes terremoto, da gracias a que aprende terremoto, o sea, da verdaderas gracias. ¡Cascada! ¡Oh! ¡Por esta! ¡Por esta! ¡Sí! ¡Tenía cero! ¡Cero esperanza! ¡Cero esperanza tenía! Pero es físico totalmente, ¿eh? Es completamente físico este Pokémon. Vale, quito golpe cabeza. Que además eh, puede retroceder igual que cascada, así que fuera. Quitamos golpe y cabeza. Y ojo porque, aviso, Charlie. Charlie, cuando Mega Evolucione, no va a tener los mismos tipos que Venusur Lo que no sé es si conserva algún tipo, ¿vale? Eso no tengo ni idea Bueno, 5 minutos perdidos, 5 minutos leveleando a nuestro Venusur Que ahora sí que sí es un Venusur, quería hacerlo en cámara para hacerlo en equipo Eevee, eh, Eevee, guárdate, guárdate donde estás No quiero jugar contigo, tenemos un gimnasio que vencer En el día de ayer luchamos contra este tío de abajo Hicimos esto y bajamos por ahí, pero creo que es por aquí, ¿verdad? Así que no Vale, <risa> fail, ahí está Chicos Primer combate del día de hoy Gimnasio, empieza El gimnasio de Giovanni, empieza la última medalla Vamos a ello Por favor, hermano, no tengas nada complicado Algo fácil así para entrar Para entrar en calor, ¿qué te parece? Podría haber puesto a Venus uno el primero, ahora que lo pienso Un Pokémon, un Pokémon ¿Pinche? Ok, ok, que no sea mega En serio, es mega, tío Vale, Rupe Rupe, hermano, Rupe Vas a quemar a este Mega Pinsir, ¿vale? Vas a hacerle Onda Ignea Y le vas a quemar, por favor, te lo pido Bola Sombra Soy psíquico, soy psíquico, aguanta ¡Uh! Vale, no me quita mucho, ¿eh? No me quita mucho, Esa Onda Ignea le golpea No le quita casi nada, quema, lo, quema, no lo quema Bueno, da igual, tiene, tiene Bola Sombra, así que me da un poco igual Vamos con... Sigo sí, Onda Ignea, a ver si lo quemo Es que tiene Bola Sombra, ¿eh? No me mata de otro pero bueno, este bola sombra... ¿Me mata de otro tercero? Uh, me bajo la defensa especial. Pues ahora sí. Ahora sí que me mata. Esta es Shondaigna. Si lo quemas es bien, pero tampoco es que venga aquí muy, muy bien. Vale, cuidado con el bola sombra, ¿eh? Creo que es momento de estrenar a nuestra Mega, ¿eh? Es el momento. Vamos a por este Pinsir... Que tiene todas las papeletas de morir ante mi nueva Mega Evolución. Me pica la nariz, tío. Me llevo rascando un rato y da igual. Me pica todavía. Vale, buena sombra. No me bajes la defensa especial y no me mates, por supuesto. ¿Cuánto me quita? Vale, me quita poquísimo. Me dropea la defensa especial. Es increíble. Qué suerte tiene. Vale, Mega Evolucionamos. Ahí está. Primera Mega Evolución. Y vamos a tirar de... Uf, Terremoto, Cascada. Cascada es por esta. Bueno, espérate que si Mega Evoluciono no es por esta. ¡Cuidado! ¡Ahí está! ¡Mega evolución! Primera mega evolución de la serie de, de nuestra parte, por supuesto Y vamos allá, hoja final ¡Oh, oh, oh! ¡Lo evitamos! ¡Lo evitamos, cascada! ¡Ahí está! ¡Le golpea! Y ya está, pues le hemos golpeado No le quita mucho, la verdad es de, No debe ser por Stab A ver qué tipo es Charlie ¿Qué tipo es? ¡Oh! ¡Agua fuego! ¡Sí es por Stab! ¡Buah! Chavales Chavales, brutal. Mirad qué ataque especial tiene y qué ataque físico. Mirad qué diferencia, chicos. Qué pena que, que sea físico realmente. Vale, tiene hoja afilada. Que ahora no es muy eficaz porque soy tipo fuego. Joder, pero puede salir mejor esto. Puede salir mejor, hermanos. Lo que pasa es que eh, hoja afilada es físico. Metemos una corpulencia. Somnífero, no me lo creo. Tiene somnífero, chicos. Tiene somnífero. Y no lo falla, claro A ver, me puedo despertar, vale Vamos a meter esa corpulencia Bola sombra, cuidado que me ha dropeado la defensa, la defensa especial, me va a quitar más Me va a quitar más, ok Se ha despertado corpulencia, ahí está Y ahora un cascada debería matarlo Y él no me mata de un bola sombra, vale Él no me mata de un bola sombra Vamos allá, cascada, mátalo Mátalo, somnífero, lo falla Cascada, y este mega pinsir No, ups Vale, ahora sí Ahora sí. Cascada. Bola, sombra. No me matas. No me matas. No me hagas crítico. No me hagas crítico. No me hagas crítico. ¡Ahí está! No me mata. Cascadoto. Y Pinsir debilitado. ¡Bien! ¡Bien! Agua fuego la Mega. Interesantísimo. Interesantísimo esa combinación. Es la de... Lo diré. La de Volcanion. Grande, grande Pokémon. Ok. Primer combate solventado, aunque... Con problemas, ¿eh? Con bastantes problemas. Vamos a meter a... A Saúl, Pff, yo qué sé La vida, la vida es un juego Aquí está, entramos, entramos, combate Combate, combate, vale Pues nada, a ver qué me cuenta este señor ¡Zas, zas! Tus Pokémon van a temblar de miedo Cuando saquen No saques tu látigo, compañero <risa> Mucho cuidado a ver qué látigo Te estás refiriendo, eh, no quiero sorpresas Que esto es friendly, eh Esto es family friendly A ver, dos Pokémon, que son ah, uh. No, no me digas que es una mega. Uf. Digo, otra mega ya es que me pego el tiro directamente. Igual no nos da tiempo ya a llegar a Giovanni, ¿eh? Pero bueno, tampoco pasa nada. Tenemos bastante recorrido y podemos terminarlo mañana, ¿vale? A ver, Saúl. Esto era tipo eléctrico siniestro, ¿verdad? ¿Siniestro? Me suena que sí. Vamos con fuerza lunar. Ahí está chirrido, me baja la defensa. No es problema. No es problema, tenemos fuerza lunar. Deberíamos quitarle bastante vida. Y además, el ataque físico de Alakazam es basura. Así que, mismo me da, lo mismo me da. Ese fuerza lunar que le dropea el ataque especial. Ni tan mal, ni tan mal. Otro fuerza lunar. Pulso dragón. Me da igual, te he bajado. Te he bajado el ataque especial. Lo siento, compañero. ¡Uh! Golpe crítico, ya decía yo. Ya decía yo, me ha quitado un huevo. Ha sido por el crítico, eh. Si no me hubiera quitado nada, pero nada. Ahí está Alakazam muerto. Y le queda un Pokémon que es. Sorpréndeme, compañero Vaporion Vaporion Vaporion, Vaporion, Vaporion Me apetece meter a Charlie Pero no tiene mucha Mucha vida Así que vamos a meter a A nuestro compañero eh... Steve Todopoderoso Steve Vamos a tirarle un escaldar y a ver si lo quemamos. No sé qué tipo es Vaporeon, ¿eh? Ahora tiene absorbe agua. No, aquí no hay habilidades. Escaldarle. Qué malo. Qué malo, compañero. Ahí está ese escaldar poderoso. Vamos. No le quita una mierda. Tenaza. Lo evita. Uh Tenaza es tipo agua, ¿no? Creo que sí. Vamos con escaldar otra vez. Qué malo. Estaría muy bien que lo quemaras. Ahí está. Qué malo, qué malo, qué malo, qué malo. No lo quema. ¿Qué ha hecho? Lo ha fallado. Da igual. Seguimos. Seguimos con escaldar, compañeros, hasta que lo quememos Esto es una cuestión de quemarlo ¡Vamos! ¡Vamos! Quemado, perfecto, este Vaporeon Supersónico lo falla Pff, Hermanos, esto es un paseo Un paseo frente al mar Escaldar Podría haber hecho Hueso merán ahora que lo pienso Escaldamos y Vaporeon ¡Debilitado! ¡Nice! Ok, perfecto Pues segundo combate, igual sí que nos da tiempo ya llegar al líder Ahí está Steve subiendo al nivel 53 53 ¿Aprende algún ataque? Creo que no Creo que es en el 54 Por cierto Tiene que evolucionar Albi en algún momento Vamos a usarle hoy A ver si conseguimos que No creo que evolucione Pero yo qué sé De cara al siguiente Cuidado, otro combate Uf. Demasiados combates, ¿eh? Seguidos, hermanos lo más fuerte son capaces No solo de ganar Sino de hacerlo con estilo Ese soy yo, chaval Gano con estilo Vamos allá Tercer combate del día, eh Ojito no creo que dé tiempo al, al líder, ¿eh? Si hay más súbditos, no nos va a dar tiempo. Un Pokémon. Ver, una leche. ¿Mega? No, no es mega, vale. Uf. Es que todos los Pokémon que me están sacando son potenciales megas. O sea que es que, ojito al dato. Vale, somos más rápidos que este Venusur, obviamente. Y tengo Mega Agotar, que es muy eficaz. Así que ahí está ese Mega Agotar. Que le golpea, le quita mucha vida. Y recuperamos bastante, ¿no? Me parece. Porque tiene muchos PS, Venusur. Ahí está, Rayo Confuso. Ya podía tener el mío rayo confuso, la verdad, no es el caso, no es el caso. No te confundas, Starby, ¿vale? Hacemos un trato tú y yo, no te confundas, tú haces Mega Agotar, ganamos el combate y se acabó. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Le parece bien, Mega Agotar y Venusur debilitado, nice. Ok, bien, bien, bien, vamos rapidito, chicos. Vamos rápido, recuperamos toda la vida, subimos de nivel además, casi seguro. Casi seguro, ahí está, Nivel 53. Nuestro Saúl aprende... No, no aprende nada, es verdad. Nivel 54. No ha dicho nada. No he dicho nada. Ok. Pues sale. Voy a sacar a Albi, eh. Le voy a poner el primero ahora. Para los siguientes combates. Que no sé si hay más. A ver, Pokémon. Quitamos a este. Metemos a Albi. Y hay que ir a curar, eh. Interesante esa apreciación. Por si alguien se le había escapado. Ok. ¿Por aquí? ¿No? ¿No era por aquí? ¿No puede ser? ¿Y por dónde es? ¿No era por aquí? ¿Cómo puede ser? ¡Hala, hala, hala, hala! Era por aquí Era por aquí, hermanos Era por esta azul Es una broma Vale, vamos a luchar con este Último combate creo, antes del líder, eh A ver, me pica la nariz otra vez ¿Tú, ¿Esto es normal? ¿Lo veis normal esto? Yo no, yo no A ver, último combate antes del líder Un ornitólogo, un Pokémon que es Vidril, no será Mega <risa> O sea, todos los Pokémon que han sacado aquí Tienen potencial Mega, es increíble Pero increíble Bueno, menos, menos Vaporeon, ¿no? obviamente Nivel 54 Fuerza Lunar Vamos allá Guillo Mátalo, mátalo Mátalo, no lo mata Le dropea, ¿qué? El ataque especial Tiene Guillotina, chicos no, no, no me hagas guillotina No me hagas guillotina No me hagas guillotina Puño mareo ¡Uh! ¡Uh! No tenemos ninguno con más nivel de este Así que vamos terremoto, mátalo Mátalo, sí Vamos, vamos, vamos Joder Uh, el guillotina Los huevos aquí Los huevos aquí, chavales Ahí está Sebastián subiendo de nivel Tiene que subir de nivel, chicos Tiene que subir Albi también Tiene que subir Vale, pues creo que ya esto es el combate, ¿verdad? En efecto, en efecto, Giovanni, no quiero problemas, voy a ir a curar. A ver, minuto 16 de vídeo, ¿vale? Podemos hacer una cosa: podemos. Podemos eh, dejarlo aquí. Luchar contra ese que queda ahí, ¿vale? Vamos a hacer eso. Vamos a luchar contra ese que queda ahí. Y mañana hacemos. Mañana. Ma mañana... No, no era no, no, no, no, no, no, no, por aquí, no era no, por aquí, no era por aquí. Mierda, perdón, perdón, perdón, perdón. perdón. Eh, mañana luchamos contra Giovanni vale. Eh, es que no, veo que el combate Contra Giovanni va a ser largo de pelotas Que no estoy mentalizado Que llevo muchos combates ya hoy y, y, y que la vamos a cagar Así que mañana hacemos a Giovanni Mentalizados, con estrategia, todo pensado Y poco más Vamos a por el último combate del día de hoy Y Albi sube de nivel Soy el rey del karate y no, dejes, no dejaré que pases por aquí Prepárate, vamos allá chicos Último combate del día Y para cerrar el capítulo de hoy que espero que sea fácil, por favor No quiero, no quiero más problemas No quiero más problemas Entrenador White Takashi, un Pokémon Matchup, este no puede ser Mega Este no puede ser Mega ¿Te imaginas? Mega Matchup, aquí de repente siete, 18 brazos No no. No queremos un Mega Matchup A ver, tenemos ni Vida de sobra, ¿no? Bueno, tampoco de sobra, eh. tampoco de sobra Fuerza Lunar Debería ser por estar bastante fuerte Vamos allá contra este Macham, Le quita poco, poco eficaz Pero le baja el ataque especial, bueno, es algo Bomba lodo. bien, está bien Porque eso es eso es muy eficaz Y me hubiera matado a lo mejor No, no me hubiera matado, pero casi, eh Casi, casi, casi, vale, aquí viene Lapras mm. Lapras, no te creas que me gusta mucho para esto, eh Sebastiana Sí, Sebastiana, vamos con Sebastiana tiene recuperación, ya sabéis un poco Cómo funciona esto, por si acaso no metemos Helios y Somnífero, claro que sí A ver, vas a hacer bomba lodo no me vas a Quitar mucho porque soy tipo psíquico En efecto y roca además Eh, Somnífero Soy más rápido, soy más rápido, Somnífero lo falla golpea ¡Ey, ey, ey, soy roca, soy roca Vale, vale, vale, vale, vale, también soy psíquico Es cierto, Somnífero otra vez Vamos allá, no lo falla, golpeamos a este Machamp Y vamos a hacerle mmm, Lo diré lo diré eh, Surf Lo tenemos aquí, surf Ahí está este surf Una pena que Que no tengamos eh, Algo para bufar a este A este, oh, le quita Vamos que sí le quita, es súper eficaz Repetimos el surf Algo para bufar a A Porygon, porque bufándole Con recuperación y con Y con ¿Cómo se llama esto? Con el Somnífero sería invencible, tío Sería, de verdad, un dios Sería un dios Ahí está Chicos, terminamos el capítulo de hoy Con solvencia, sin problemas Y Albi subiendo a nivel 53 Bien, Albi Evoluciona al 55, ¿no? O al 54 No me acuerdo, tío Lo voy a mirar ahora Fijaos en Giovanni, ¿eh? Fijaos en fucking Giovanni Mañana empezaremos aquí el capítulo No quiero luchar contra Giovanni Es que se nos va a hacer eterno Así que vamos a... A curar que es eh, prioritario, o sea más que prioritario. Y a pensar en la estrategia contra Giovanni, obviamente la estrategia ya sabéis por dónde pasa. Lapras, trampas rocas, eso para empezar. Lapras, trampas rocas y y Mega Venusur. <ríe> y Mega Venusur chicos. A ver enfermera hoy, enfermera hoy, cúreme por favor. La verdad es que eh, ha sido un gimnasio bastante complicado, ¿eh? Demasiados súbditos y nos han puesto en problemas. Ese, ese Mega pinchil, esa guillotina de vidril, si llega a atinar... Es que te juro que no sé, o sea, me pega un tiro sin buen nuestro starter ahí. Hola, no, no, ya, ya he curado, gracias, gracias, enfermera Joy. Vale, eh, también tenemos que tener en cuenta una cosa que no estoy teniendo en cuenta, que no estoy usando prácticamente nada, que son las drogas, chicos. Las drogas, de decir no a las drogas. No, me refiero a, a Defensa X, Ataque X, tenemos por aquí, ¿no? ¿En mejoras? Creo que sí, ¿no? Aquí no es. Tengo un más PP ahí, random. Bolsillo de combate, creo que es este. Sí, las, las, las piedras activadoras, gracias. Y tenemos defensa X, especial X, velocidad X, directo, protección especial y defensa especial. Interesantes todos, ¿eh? Bastante precisión, ¿no? Obviamente. Pero el resto, guay. Lo digo porque en algún momento de apuro pueden sacarte de problemas. O sea, de verdad, totalmente. Así que nada, creo que vamos a dejar el capítulo por aquí. Mañana día de gimnasio, mañana... Bueno, mañana es día de Giovanni, ¿vale? Va a ser problemático, pero pero bueno, eh, veremos a ver qué tal será. Así que nada, chicos, espero que os haya encantado este pedazo de capítulo. Dejad un super like de compitrón. No apretad ese botón como si no hubiera un mañana. Y podéis suscribiros también, activad la campanita para activar, para recibir las notificaciones del cuando subo vídeo y cuando no. Que ya sabéis que a veces puedo, otras veces no. Esto que tiene el mundo laboral y el mundo del estrés, ¿vale? El mundo del estrés. Así que nada, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo episodio, chicos. Chao. Chao.